Que, que nos interpele, nos preocupa mucho en, en las escuelas y en los ámbitos familiares y demás es la problemática de lo que hoy se llama ciberbullying eh, o del hostigamiento de las redes eh, que me parece que es interesante tomarlo en este contexto ¿no? porque no es posibilitador ni es justo eh, plantearlo desde un lugar de eh, patologizar a quienes eh, realizan un hostigamiento, una acusación eh, a través de las redes. En primer lugar, porque me hay que separarlo de, del, del mundo presencial, es decir, el sujeto es el mismo. ¿no? Pero sobre todo, no es un problema derivado de las tecnologías, sino que tiene que ver con una cuestión que yo lo encuadraría en, en el marco del lazo social, ¿no? es decir, de, una, de, la, de problemáticas vinculadas al lazo social. En ese contexto, asistimos a una época donde el lazo social está verdaderamente muy debilitado eh, por diversas cuestiones, eh, pero sobre todo porque imperan consignas muy fuertes de individualismo, de, de, de centramiento en el propio sujeto prescindiendo del resto. Eh, y el lazo social, si lo, si lo pudiéramos entender, tiene que ver justamente con reconocernos como semejantes, como iguales, como ese otro, más allá de, de, de las diferencias, es muy semejante. Y la escuela tiene mucho, eh, mucho de eso, ¿no? porque la escuela, sobre todo la escuela pública, parte de una noción de condición de igualdad entre los sujetos. ¿no? Cuando, cuando entramos en una escuela somos estudiantes y eso nos iguala, incluso entre, entre adultos y jóvenes. No es que seamos iguales porque claramente hay una diferencia jerárquica que es importante conservarla, pero sí nos reconocemos iguales como sujetos. Cuando ese lazo social se empieza a deteriorar, empieza a borrarse esta cuestión de igualdad, emerge una cuestión de violencia a partir de la diferencia. Es decir, la diferencia deja de ser una cuestión de singularidades y empieza a ser una amenaza, empieza a ser un problema. ¿no? Eh, y en una época donde impera muchísimo el, el, el mandato de la imagen y, de lo, y del orden de lo imaginario, esa diferencia se juega mucho en la cuestión del aspecto, de las formas, de los modos. Entonces, aparece allí ese juego de, de diferencia hostil, que, que ya deja de ser un juego, digamos, eh, objetivado en el cuerpo del otro, eh, marcando justamente el gordo, el feo, el negro, el afeminado. ¿no? La cualidad del otro, la singularidad del otro aparece como un rasgo eh, del cual no solo diferenciarse, sino además eh, un rasgo con el cual se lo puede objetivar, marcar como distancia con ese otro.